Hablaba un día el conde Lucanor con Patronio, su consejero, en esta guisa. Patronio, un hombre me propuso una cosa y mostróme la manera de cómo podría conseguirlo. De cuentos y cuentistas es un espectáculo donde narramos algunos de los ejemplos del conde Lucanor y Patronio, su consejero. Este espectáculo a la manera en la que se representaban durante la Edad Media estos cuentacuentos, usando instrumentos musicales, usando la ayuda de títeres y del vestuario y de máscaras también, para enfatizar y representar lo que se contaba en esos cuentos. ¡Oh, don Cuervo! Hace mucho tiempo que oí hablar de vos. Y de vuestra postura, y de vuestra nobleza, el árbol de la mentira, el cuento de las lecheras, el cuento del cuervo y el zorro. Ahora pudiese hablar con vos un espectáculo para disfrutar en familia de historia y música medieval.